Hola, soy Diego Ortiz Ayuso, tengo 25 años y soy de Madrid, y tengo discapacidad intelectual y problemas de salud mental. No, no lo supe en mi primer juicio, a los 21 años, mi hermano me entregó en comisaría diciendo que tenía problemas de salud mental, y era el psicólogo del juez, el psicólogo de la cárcel y el psicólogo que propuso mi, mi abogado, en el, en el procedimiento judicial dijeron que tenía discapacidad intelectual. Un curso de evaluación de entornos inclusivos en la Universidad Complutense de Madrid, donde todos los alumnos teníamos discapacidad intelectual. Yo trabajo en el Área jurídica de Plena Inclusión España, es una organización que lucha por los derechos de la persona con discapacidad intelectual y el desarrollo. Como mi experiencia, mi trabajo consiste en, en, en luchar por los derechos de la persona con discapacidad intelectual y el desarrollo. Dando formaciones en el entorno judicial y pasando los documentos a lectura fácil. Sí, porque así todas las personas que tienen discapacidad intelectual y de desarrollo pueden luchar por sus propias decisiones y en el juicio que sepan los derechos que tienen. Yo entré a trabajar a plena inclusión porque vi cómo trataban a las personas con discapacidad intelectual dentro de la prisión y eso no es justo, por eso yo entré a trabajar para luchar por sus derechos y que, que tengan un, una sociedad mejor. Sí, tuve dos juicios. En el primero mi abogado, mi abogada no me ayudó cuando llegué. La jueza ya me condenó. En el segundo juicio eh, mi abogada era de oficio y solo me vio en la rueda de reconocimiento y en comisaría. Pero mi segundo abogado que tuve era de pago y tenía formación de discapacidad intelectual a lo penal y me ayudó, me ayudó bastante a sembrar la vacuna. No, en el primer juicio solo duró un minuto, cuando ya que ya estaba condenado porque mi abogada no me dijo que negoció mi conformidad sin decirme. En el segundo juicio sí le dije mi abogado yo que teníamos discapacidad intelectual y que lo explicase con palabras que yo lo pueda entender y lo que no tenía me lo explicaba mi abogado. En mi primer juicio no lo pude declarar porque mi abogada ya me negoció mi conformidad sin decírmelo pero en el segundo juicio sí ya que estaba tranquilo porque lo había preparado todo un día antes con mi abogado. En el primer juicio no. En el segundo juicio sí estaba tranquilo porque mi abogado me explicaba todo lo que estaba pasando. A mí me ayudó que, la, que me dé los documentos en lectura fácil, que mi abogado me ayude en los juicios y que haya una persona que me explique lo que está pasando lo que pueda pasar en el juicio.